Las calles de Acaso, chitlán se vistieron de colores después de dos años de suspenderse las celebraciones religiosas por la pandemia. Este 11 de mayo se realizó el gran festejo por el señor del colateral. Habitantes del municipio y sus alrededores se reunieron para apreciar los hermosos tapetes de acerrín de colores que se elaboraban en las principales calles del pueblo. Por otra parte, en la explanada de la iglesia, la música nunca dejó de sonar. Dos bandas amenizaban el lugar y en el atro los mariachis tocaban para el señor del colateral. En punto de las 7 de la noche inició la procesión. El señor del colateral recorrió todas las calles, acompañado de música y fieles creyentes que aprovecharon para agradecer y pedir por el bien de sus familias. Así, poco a poco las costumbres y tradiciones comienzan a practicarse nuevamente, trayendo alegría y esperanza para las familias. Hidalgo Noticias, Brianda Gómez.